En algún lugar de la Argentina, se encontraban un grupo de amigos. Steven, aficionado por la música y la droga. <risa> Vinny, que se las trae, y el famoso Johnny. ¿Cómo estás, Johnny? Oh, ¡Estoy bien! <risa> <risa> ya mira, no, yo, Tú eres Steven, yo soy Johnny, estúpido. Yo sé que yo soy... <risa> ¡No Steven, puedes! ir, no Yo ¡No puedes! Jordan, ¡No ¡No! ¿Tú estás mal! ¡Ah, recibe. ¡Ya hemos hablado de esto! ¡Debes dejar de tomar tantos... ¡Drogas! O sea, digamos que solamente sintéticos. Acá ¡Es sintéticos, verdad! ¡Hasta sintéticos! Acá